y que tiene que ver con el tapabocas uh -huh. barbijo, cubreboca, decirle como quiera sí. ahí está, en el centro de la polémica de la charla de la discusión de la mesa porque eh, se evalúa si tiene que dejar de usarse o no siempre cómo nos gusta polarizar, ¿no? barbijo sí, barbijo no la grieta del barbijo, señoras y señores <risas> eh, tenemos a la ministra de salud Ana María Nadal que se refirió al tema vamos a promover, los estamos evaluando estamos de cara al invierno, hay un aumento de enfermedades respiratorias, no solo COVID sino hay mucha gripe, hay circulación siempre vamos a promover el uso del barbijón en, en, en el nivel personal, estamos evaluando la posibilidad de retirarlo, teniendo en cuenta la situación epidemiológica vuelvo a decir, de muchos casos de gripe en la provincia, si es oportuno retirarlo hoy en los espacios cerrados. ¿Cuándo sería esto? para Esto lo estamos hablando con el gobernador y lo tendremos Prontamente. Bien. La pregunta es: si no tuviésemos esta epidemia de gripe, ¿ya sí. lo hubiesen sacado? Porque. Es conveniente sacarlo, no, no respuesta... es conveniente, más allá de la epidemia de gripe, están las alergias. No sé, se lo preguntamos a él, al doctor Alejandro Chirino, médico neumonólogo, amigo de la casa. Bienvenido, Doc. ¿Cómo le va, Doc? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Comanda ese equipo. Muy bien, muy bien. Gracias por este tiempo. Y bueno, esto, ¿no? Eh, ¿Es conveniente ya dejar de usarlo? El barbijo, tapabocas? Bueno, es, es, un, es un punto bastante controvertido porque se ha, se ha dado así a la controversia, pero eh, creo que tenemos que ver eh, la pandemia como un, como un momento de aprendizaje de toda la humanidad, digamos, ¿no? donde al principio acordémonos ¿no? que cuando el virus irrumpió el COVID hace dos años no sabíamos nada, ni cómo protegernos, ni cómo tratarlo, eh, no teníamos conocimiento de, de cómo se diseminaba este virus y fuimos aprendiéndolo sobre la marcha. Entonces, inicialmente las medidas que se... digamos, para tratar de defendernos, volvimos a las medidas que conocíamos que podían ser efectivas, como por ejemplo el distanciamiento social o el uso del barbijo. ...y hemos ido aprendiendo cosas... ...a lo largo de toda la, la evolución de la pandemia... Eh, ...más allá de, de ese aprendizaje que hemos tenido... ...también es cierto que... ...la situación epidemiológica ha ido cambiando... ...y hoy estamos en una realidad... ...de muy baja cantidad de casos... ...y de una alta proporción de población vacunada... ...en forma completa contra la COVID-19... Eh, ...dicho esto... ...lo que sí sabemos es que el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, es un virus muy transmisible. Eh, es uno de los virus más transmisibles que ha tenido la humanidad que soportar a ese nivel. Eh, y en este punto, el uso del tapaboca de tela, que la gente usa normalmente en la calle, la verdad que tenemos bastantes certezas de que es muy poco efectivo uh -huh. para frenar, por ejemplo, la variante Omicron. Entonces como que hay que ir matizando la situación eh, e ir encontrándole un lugar a las medidas de cuidado acordes a los conocimientos que estamos teniendo y a la realidad epidemiológica. Entonces, para poner algunas cosas eh, en claro, frente a COVID-19, sobre todo la variante Omicron, el tapaboca de uso rutinario de tela tiene muy poco o ningún efecto, sobre todo... Eh, este, viendo cómo por ahí la gente lo usa, es decir el uso, lo que uno, si uno saca una foto en el centro y ve cómo va la gente caminando con el barbijo abajo o a veces algunos usan como una especie de máscara así adelante que no está ni siquiera ajustada al rostro es decir, uh -huh. hay muchas variables que, que hay que tener en cuenta es ese tipo de medidas realmente lo más probable es que tenga muy poco o ningún efecto protectivo uh -huh. para eh, la OV, diferentes, pero, pero si hablamos sí. de otro tipo de patologías, gripe, claro, alergia. Para, para la Omicron, eso es lo que hemos aprendido. Eh, es cierto que el año pasado hubo muy pocos casos de gripe. Y eso se debió al auge que tenía la pandemia en ese momento. Pero también probablemente a las medidas de distanciamiento que fueron en plena tercera ola. Fueron muy. muy o sea. Se, se implementaron medidas de, de restricción y medidas de aislamiento y medidas de distanciamiento social que seguramente tuvieron que ver con la, la poca prevalencia de la gripe A el año pasado y el año anterior. Es decir que de alguna forma eh, es probable que sí puedan ser útiles para algunos otros virus como el de la gripe, por ejemplo. Pero este, yendo, yendo un poco más a fondo en, en, en la, en la discusión o en el pensamiento, eh, nosotros tenemos que pensar que realmente lo que, lo que torció el brazo de la pandemia eh, fue sin duda, y en primer lugar, por lejos, la vacunación. Claro. Es decir, las personas vacunadas se contagian menos, uh -huh. tienen menos carga viral, transmiten menos el COVID, y en última instancia una persona con vacunación completa es muy poco probable que contagie el virus, aunque aunque lo porte inclusive. Entonces, en ese punto, en la situación epidemiológica actual, no parece tan, eh, digamos, no parece tan alocado pensar en que el barbijo no tenga que ser obligatorio. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de lo que yo les comentaba, el tapaboca de tela convencional que la gente usa, realmente lo más probable es que tenga muy poco efecto protectivo para COVID. Hemos, hemos visto eh, barbijos... De todo ¿Cómo? tipo, Alejandro, hemos visto barbijos de todo sí, tipo sí, Hemos visto sí, esta gente sí, sí, con barbijos sí. tejidos al crochet Que creo sí, que no sirven por, absolutamente por para nada A nosotros nos pasó incluso usar esa máscara que mencionabas recién como transparente Las compramos, sí. las usamos y vino el doctor Zaraco y nos dijo Eso no sirve, fue automático Tal ¿no? cual. Las pusimos y alejamos sí. las sillas Porque estábamos en el, en el momento de mucho auge de sí, contagio sí, sí. Entonces tuvimos que alejar las banquetas porque nos dijeron que eso, esos barbijos no servían. Eh, y hoy también sucede sí, otra cosa. Sí. Mucha gente compra el barbijo en farmacia, pero dura cinco días. Y uno, por una cuestión económica, también lo estira seis, siete, ocho. Y a veces un poquito más. ¿No? Tal cual, tal cual. Por eso, por eso digo que es muy relativo la protección que puede conferir ese tipo de medidas a nivel poblacional. ...que la gente use barbijos de tela o esas máscaras o caretas que se ponen... ...o el barbijo, incluso el barbijo quirúrgico comprado en la farmacia... ...que dura un cierto tiempo y después hay que descartarlo. Uh -huh. Son todas cosas que hacen que probablemente persistir en la obligatoriedad de esas medidas... ...en la población general no sea muy eh, trascendente, digamos. Pero sí hay que aclarar que, por ejemplo, algo que no tenemos nosotros incorporado... ...y que yo lo sigo repitiendo los virus se transmiten de persona a persona uh -huh. y siguen existiendo en la humanidad porque nos lo estamos contagiando entre nosotros todo el tiempo, si no el virus no puede existir fuera del ser humano entonces cuando nosotros tenemos síntomas respiratorios, deberíamos el que tiene síntomas posiblemente sí, usar barbijo claro. Claro. porque sería como al revés, el que tiene síntomas debiera aislarse, suponete que uno empiece con síntomas de tos, congestión nasal, eh, fiebre, como si fuera un síndrome gripal, y durante los próximos tres días vas a contagiar virus. Entonces ahí el cambio de mentalidad tendría que ser esa, esa persona, bueno, no debiera ir a trabajar, debiera cuidarse dentro de la casa distanciándose del resto de su familia en forma prudencial, usar barbijo en los espacios interiores, él, porque de esa forma vas a expeler menos gotitas. Eh, esa, esa sí sería una medida razonable, por ejemplo. Y nosotros hemos estado siempre acostumbrados a, a ir a trabajar con tos o, o ir a trabajar con congestión nasal y que sea lo más normal del mundo, y ahí estamos diseminando el virus, porque uh -huh. estamos contagiando cuando tenemos síntomas. Entonces, por ahí es, es la, la mirada tiene que ser desde ese lado. Primero que nada, estar vacunados contra el único virus, aparte del COVID, que podemos estar vacunados, es contra el virus de la gripe, porque el resto de los virus respiratorios no tiene una vacuna efectiva, pues bueno, hay que vacunar en este momento contra la gripe A, y eso probablemente mejore y disminuya el impacto de esta especie de pico epidémico que estamos viviendo ahora de gripe A. Pero es como que el concepto sería ese, nosotros cuando estamos enfermos, estamos con síntomas respiratorios, estamos contagiando y esparciendo el virus entonces nosotros, el que está con síntomas tiene que tener las precauciones eh, y, y bueno, por supuesto es conveniente dentro de todo en el invierno ventilar frecuentemente los espacios esas cosas son útiles eh, mantener una cierta distancia en los lugares de trabajo mientras sea posible, es mejor que no tenerla uh -huh. eh, y probablemente bueno, el uso, sobre todo en poblaciones de riesgo de un, un barbijo quirúrgico dentro de los espacios cerrados puede ser una medida particular que pueda ser útil. Pero decir, eh, todo el mundo tiene que seguir usando barbijo, sobre todo refiriéndonos a los tapabocas convencionales de tela, yo lo veo que no tiene mucho sentido. Esto, hablándolo de, eh, sin tener una, una digamos, sin, sin influir, o sin tratar de influir sobre las políticas sanitarias, por eso debe, debe definirlo el Ministerio de Salud, por supuesto. Claro. Pero hablando desde el punto de vista médico, de lo que hemos aprendido hasta ahora, yo creo que habría que hacer más hincapié en cómo nos manejamos cuando nosotros o nuestros familiares tienen síntomas respiratorios y ahí sí, eh, yo creo que ahí sí el barbijo es, es útil. Por ejemplo, por supuesto que cuando yo voy a revisar pacientes con síntomas respiratorios me coloco el barbijo, obviamente, y, y eso está bien, seguir haciéndolo, pero es como que hay que, para mí hay que encontrarle el lugar, el lugar justo a estas medidas que hemos ido tomando por, por la, el, el empuje de la pandemia y que hemos ido aprendiendo, bueno, cuáles son realmente las que sirven más o menos. Y poniendo, como siempre digo yo, en el primer lugar la vacunación como realmente el, lo trascendente que, este, si ustedes si ustedes ven, la, la, la humanidad ha, ha sobrevivido a esta pandemia eh, gracias a la vacuna, porque si, uh -huh. si no hubiera habido una vacunación tan extensa a nivel mundial, hoy sería una catástrofe muchísimo peor de lo que ha sido. Es decir que el, el, en primer lugar siempre está la vacunación y ya que tenemos la vacuna de la gripe yo creo que hay que insistir mucho en este momento y yo le, le, les digo a mis pacientes que, que se vacunen, que, que concurran, que se vacunen, porque la vacuna es la medida más efectiva de protección. Bien, en cuanto al barbijo, la pregunta que se hacen muchos, ¿puede ser que mi cuerpo ya se había acostumbrado a usarlo, entonces apenas me lo saqué, chapé el primer bicho que pasó? <risa> Sí, no, no, lo que lo, lo que sí es cierto que, a ver, también también me pasa a mí en el consultorio que la gente viene y dice, pero bueno, es la tercera vez que me refrío. Y sí, sí, es decir, hay eh, más de 10 o 12 virus respiratorios muy frecuentes que nos podemos estar contagiando todo el, todo el otoño y el invierno de diferentes virus cada dos semanas, sobre todo, bueno esto este, lo, lo, La gente que tiene chicos chicos que van a, a los colegios donde se produce un contagio, una diseminación muy grande de los virus, nos podemos estar resfriando todo el invierno y, y no significa que ni tenemos debilidad ni, ni ha pasado algo extraño con el barbijo. Es simplemente que los virus respiratorios existen, son muy contagiosos y, y, bueno, y tienen un mecanismo en donde eh, saltean un poco las, las, las defensas más exteriores de nuestro cuerpo y nos, nos invaden. Pero no, no, no, eso no ocurre. eso. ¿Hay, hay, hay este, enfermedades... sí, hay tantas cosas que uno escucha, ¿no? Claro, sí. Hay, hay enfermedades que prácticamente desaparecieron gracias a las vacunas. No sé, yo recuerdo, en mi infancia era muy común eh, la tos convulsa, hoy ya no, prácticamente no existe, no, no se ven casos. Varicela, era muy común la varicela y prácticamente ha desaparecido. Eh, ¿Estos virus pueden llegar a desaparecer también? ¿Gripe, gripe A, eh, coronavirus? Bueno, el, el, el virus de la gripe tiene una particularidad que, que tiene un mecanismo de mutación o de cambio que lo hace que ha, haga pequeñas modificaciones en su estructura y entonces vuelva a saltar nuestras defensas exteriores en el próximo año. Esto es un virus inteligente que, más vivo que, que tiene este mecanismo y por eso tenemos que vacunarnos todos los años. Claro, por eso teníamos la, teníamos la H1N1, ahora tenemos Exacto. la H2N3 o al revés, no sé a dónde va el 2 y el 3. pero es Está por ahí. Es, por claro, ahí. Pero es, es raro, o sea, sería difícil que al virus particularmente uh -huh. de la gripe logremos erradicarlo. Pero sí que con la vacunación disminuye muchísimo el sí. impacto, sobre todo en las poblaciones de riesgo. Otros virus respiratorios ni siquiera existe vacuna, o sea que estamos... Con las virus respiratorias realmente, eh, bueno, no, no, no creo que a corto plazo ni mediano plazo podamos hablar de erradicación, uh -huh. pero sí, por ejemplo, bueno, el COVID-19, eh, cuyo impacto a nivel internacional y a nivel mundial ha bajado mucho, eso es debido a la, a la vacunación, y como les decía recién, yo creo que es un éxito de la humanidad haber logrado eh, desarrollar y distribuir vacunas en un corto periodo de tiempo a nivel mundial que hayan hecho que, que esto no haya sido una catástrofe muchísimo peor muchísimo de lo que fue. Peor. Doc, y bueno, entonces el, la sugerencia es que aquellos que tienen alguna enfermedad respiratoria usen el barbijo para no contagiar. A los alérgicos, sí. ¿les conviene usar barbijo para salir a la calle, en los cambios de estación...? probablemente no tenga mucho impacto el uso del barbijo para la alergia eso no está, no está estudiado pero uh -huh. este, las, los alergenos la, las pequeñas partículas que están en el aire y nos, nos inducen alergia van a saltar los filtros que puede ofrecer un barbijo de tela como comentaba, igual que los virus es decir que es poco probable que, que tenga una utilidad para la alergia uh -huh. pero sí, bueno eh, este, yo creo que hay que recomendar eh, si uno tiene síntomas usar el barbijo So, sobre todo si uno puede usar un barbijo quirúrgico de los que se compran en la farmacia no un barbijo de tela el barbijo de tela bueno, no, no, le, no le voy a llamar barbijo uh -huh. porque es más bien un tapaboca uh -huh. eso no, no tiene mucho sentido ya eh, pero sí bueno y toda persona que crea que, que, que pueda estar que quiera protegerse mejor y que quiere usarlo por supuesto que lo puede usar para mí la recomendación médica va a terminar en algún punto siendo más acotada con respecto al uso del barbijo eh, hoy, bueno, se recomienda, por supuesto, seguir usándolo. Esas son las normas del ministerio. Es una sí. recomendación. Eh, pero yo lo que más haría hincapié sería, si nosotros estamos enfermos, usemos barbijo, el que está enfermo, sí. sobre todo un barbijo quirúrgico, para no contagiar. Aislemos, no. Tratemos claro. de no ir a trabajar, no hacer nuestras actividades y no diseminar el virus. Sí, y que no se nos vaya la, la mano para el otro lado. Esto de muy usarlo por las dudas, porque también hemos tenido claro. especialistas acá que han hablado de eh, los perjuicios de usar el tapabocas para las cuerdas vocales, para la piel, para, o sea, también tiene sus contras. Sí, por supuesto. Por eso, por eso creo que hay que, hay que buscarle el, lugar, el claro. lugar adecuado. Yo creo que con el tiempo se va, se va a lograr establecer eso. Este, y bueno, por ahora sigue siendo una recomendación, pero creo que hay que, hay que ir pensando en, en los matices que esto tiene uh -huh. que tener para, para que sea útil. Porque también... Eh, las medidas muy restrictivas o las, o las obligaciones que no tienen mucho sentido terminan, finalmente, a lo mejor produciendo un efecto contrario de, de, de no uso en, el, en los momentos en que sí hay que usarlo. Entonces, preferible para mí hacer hincapié en donde sí o sí hay que usar el barbijo, eh, que serían las personas que están con síntomas respiratorios uh -huh. y las personas que tienen enfermedades crónicas y que concurren a lugares cerrados en el invierno, también eh, podrían ser beneficiadas del uso del barbijo. Y, te, y estaría bueno que lo sigan haciendo. Ahora, es, cla es claro que, que la baja en los contagios tiene que ver con la vacuna. Eso es clarísimo. Porque no. adentro de un negocio que hay cuatro o cinco personas, la gente se pone el barbijo. Ahora, si, en, si vas a una fiesta... Con 2.000 personas, nadie tiene puesto el barbijo. No sé y el contagio me parece que está más ahí que en el negocio con 4 o 5. ¿Qué irás vos? No sé. No, mentira. No, eh, no vas a bailar sí, y en sí. ningún lado... No, sí, pero es, ¿no? Una realidad, cual, es una realidad. Tal cual, tal sí, sí. cual. Vas a un restaurante y nadie usa el barbijo. No, sí, Digo, los lugares masivos no lo usa nadie. No, no, bueno, ya no se usan no. las escuelas. Doc, Exacto. muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes por, por difundir este tipo de... De cosas que son tan útiles. Muy amable. Gracias, Doc. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Ahí está, el doctor Alejandro Chirino, amigo de la casa. Y vos autorizada para hablar eh, claro. de esto, dio su opinión.